Esto, o sea, lo, lo bueno normalmente de un protocolo descentralizado y permissionless y trustless es que eh, nosotros no tenemos que intervenir ahí, nosotros hemos creado una fórmula que lo que hace es a más demanda por préstamos hay frente a la oferta que haya, o sea, hay un pool de liquidez donde la gente puede meter Ether, ¿no? Y ese Ether, el que pide prestado, saca de ahí. Entonces, si mucha gente está queriendo sacar Ether pidiendo prestado, y no hay suficiente gente dándolo, pues los tipos de interés suben, ¿vale? A más porcentaje de ese ETHER que hay en el pool de liquidez está usado, más sube el tipo de interés. A menos está usado, más baja el tipo de interés. Entonces, de esa manera, de manera, digamos, automática, regulas cómo de atractivo eres para que alguien meta ahí su, su Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers, Corti al habla y hoy tengo conmigo a Jorge Snura, un emprendedor con varios éxitos a sus espaldas, fundador de Mad Lions, uno de los mayores clubs de eSports, e que, que luego fue comprado por una compañía que está en bolsa, es decir, eh, brutal, eh, y entre otras mil cosas, ahora es cofundador CEO de Unlocked, una startup en el espacio de las finanzas descentralizadas Mundo Web 3 y de Turing Capital. Muchas cosas, un crack que está en, todo lo, en todos los sectores prácticamente. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por invitarme. Nada, eh, te conozco desde hace tiempo, Carlos, tu socio en Unlock ya se pasó por, por aquí y, y por eso enseguida conocí el lanzamiento de vuestro, de vuestro proyecto, pero claro, cuando te pones a ver tu trayectoria profesional, entonces es que no, no, no has perdido un minuto de tu vida, ¿no? Veo que, que fundaste tu primera empresa activa en el año 2011, prácticamente cuando empezabas tu carrera profesional, que luego uh -huh. tuvisteis un éxito. Cuéntanos esos inicios, ¿cómo te da tan... Desde tan pronto por montar una, una empresa, eh, sí. creo que empezaste a trabajar en banca de inversión, pero enseguida lo dejaste para dedicarte al emprendimiento. Bueno, sí, o sea, no llegué a trabajar, o sea, eran prácticas durante la carrera, ¿no? Que todos los veranos pues hacía algunas prácticas, los dos primeros años hice, pues eso, eh, o los tres primeros años hice prácticas y, y enseguida montamos Taiba. Y bueno, lo montamos durante la carrera, de hecho... Eh, yo ahí le tengo que agradecer a, a mi universidad, a LIE, que fue la que me metió un poco el, el espíritu emprendedor y el gusanillo emprendedor, ¿no? Porque yo cuando empecé a estudiar no, no pensaba en, en emprender, no pensaba en emprender en el sector tecnológico. O sea, a mí no, de, tanto en la carrera como ya de, pues de, de antes, a mí lo que me llamaba mucho la atención era la, pues de, de la macroeconomía, las finanzas... Y, y fue ahí donde descubrió un poco el, la pasión por emprender, ¿no? y por construir negocios y demás y, y oye pues eh, nada, empezamos ahí eso en, en tercero de carrera eh, vamos empezamos a tontear con la idea en segundo y tal pero en tercero de carrera ya dijimos venga, vamos a por ello vamos a lanzarlo y, y ahí que nos tiramos a la piscina cuéntanos un poquito qué, qué era Taiba eh, qué mercado y, y cuáles fueron pues un poco tu experiencia cuál, cuál fue el camino que Bien. seguiste bueno, Taiba fue varias cosas eh, porque empezamos haciendo un, algo que no tuvo, no tuvo nada de tracción y, y bueno, tardamos un poco en pivotar, teníamos que haber pivotado antes, pero, pero finalmente pues acabó bien la cosa. Entonces empezamos siendo una plataforma de personal branding para estudiantes y acabamos siendo un marketplace de empleo para startups y empresas tecnológicas, ¿no? Eh, todo, eh, algo relacionado está, pero, pero vamos, un modelo de negocio totalmente distinto. Al principio nuestros clientes eran las universidades, luego pues eran las empresas, obviamente. Y, y nada, básicamente, o sea, eh, todo esto empezaba porque vimos que, que, joder, que, que había una tendencia, que era que la gente joven ya no se quería ir a trabajar tanto, sobre todo pasaba, en, en ciertos países pasaba mucho, ¿no? No se querían ir tanto a trabajar eh, los, los supercracks, ¿no? De cada tala a un McKinsey, a un JP Morgan, o sea, a Banca de Inversión, a consultoría estratégica, etcétera, sino que muchos se querían ir a empresas tecnológicas, ¿no? Pero luego muchas empresas tecnológicas nadie las conocía, entonces, eh, había gente pues que decía, joder, pero ¿y este sitio que me están ofertando algo? Igual son cuatro matados en un garaje, igual no les queda un duro, etcétera. Entonces, hicimos una, una, un marketplace de empleo, muy enfocado, digamos, en, en descubrir esas empresas, ¿no? En verlas por dentro, entrevistas con la gente que había dentro, fotos de la oficina, hablar mucho de la cultura, o sea, era, era mucho employer branding, ¿no? Y mucho explicar dónde vas a trabajar, ¿no? Eh, teniendo, poniendo en valor al candidato, ¿no? ¿no? a la oferta, sino que era la empresa, digamos, quien tenía que convencer al candidato, ¿no? Por así decirlo. Y, y bueno, y eso pues tuvimos la suerte luego de venderlo a Graduate Land eh, más adelante... Y, y nada, y ya de ahí pues, eh, seguimos aprendiendo Ya te, te picó el gusanillo y ya no, no acabaste, ¿no? Eh, sí, ¿Qué aprendiste más... en esta etapa? O sea, ¿qué, qué, qué cosas estás has llevado para otras etapas que a lo mejor no hubieras aprendido en otro lado? Sí, yo creo, hombre, por lógica, ¿no? Es, es, la, es la etapa donde aprendí las cosas más básicas y, y tal vez más importantes también, ¿no? Eh, cuando nosotros empezamos, 2011, Hoy en día es como muy eh, lean, startup, todo esto, o sea, son todo conceptos como muy claros y muy definidos y, y es como que alguien te, lo, te habla de ello y dices, eh, echa los ojos para atrás, ¿no? En plan, eh, eh, ¿sabes? Es, es como algo muy que se ha por hecho, ¿no? Pero en 2011 hay que pensar que, que en la mayoría de los países europeos tú salías a la calle y tú dec, hablabas de startups y la gente no sabía qué leche era una startup. Cómo se escribe, cómo se pronuncia, eh, ¿qué, ¿qué es eso, no? Entonces Muchas metodologías de las que usamos hoy en día en desarrollo de ingeniería, en diseño de producto, en gestión, etcétera, no, no existían en ese momento porque no, no era una cosa común esas empresas de eh, escalabilidad súper rápida, pero que a la vez tienen que financiar el crecimiento con todos los ingresos que tienen, por lo cual dan unas pérdidas enormes con las ampliaciones de capital, etcétera. Entonces, partimos como sin, oye, pues con la educación que recibimos, que era buena en, en la carrera. Pero todos esos conceptos no existían. Entonces, los aprendimos muchos de ellos a la fuerza, ¿no? Eh, por ejemplo, el desarrollo Lean, el Customer Development, Customer Discovery, todo esto, pues, son cosas que, en las que fallamos mucho, ¿no? Y por eso nos equivocamos de vertical inicialmente y luego tardamos en pivotar porque éramos muy de, oye, pulir el producto y lanzarlo una vez que estaba muy pulido, ¿no? Pues, cosas que hoy en día son como básicas, ¿no? Pero no hacerlas así, quiero decir. Pero, pero eso es lo que más aprendimos, no como las bases realmente de no leer en un libro, oye, cómo se hace una startup y todas estas cosas que hoy en día son tan commonplace, sino vivirlo en tu propia piel el hacerlo mal. no Y ahí entiendes realmente más aún la importancia de ello que si lo lees en algún sitio o que si alguien te lo cuenta en, en clase o lo que sea. ¿no? O sea, aprendizaje a fuego, ¿no? Cuando te has pegado la leche, eso te lo llevas. Claro, claro, claro total eh, eh, eh, no para hasta aquí, ¿no? Enseguida montaste Source de, en cuanto a, acabaste, sí. que, que, que aparte era como algo mucho más tequi, cuéntanos un poquito esta etapa Bueno, es que hecho eso, la pongo un poco porque una cosa partía de la otra, o sea eh, cuando nosotros nos vino Grado Atlant y, y nos, nos dijo oye, si estaríamos interesados en vender justo estábamos pensando en un problema que teníamos y era que las startups y las empresas tecnológicas, sobre todo, buscaban desarrolladores, ¿no? Digamos que un 70% de su contratación eran desarrolladores, sobre todo en, en fases iniciales. Luego, más adelante, ya buscas más gente de negocio, ¿no? Pero, pero en fases iniciales lo que necesitas es construir un producto, no realmente hacer un negocio. Eh, y, y el problema era que eh, antes ya, ya no pasa tanto, sigue pasando, pero no tanto. Eh, había muy poco desarrollador bueno, eh, para muchas startups buscando y mucha financiación de startups. Por lo cual, oye, pues quienes buscaban desarrolladores tenían mucho dinero y había pocos, ¿no? Entonces, claro, se pagaba muchísimo y como tal los desarrolladores al estar en tanta demanda pues no iban a buscar el trabajo. El trabajo normalmente a ellos les llegaban las ofertas... Y por lo cual en sitios tipo Taiba ellos no, no, no iban, ¿no? Y los que iban tal vez no eran los mejores o era alguien que realmente tenía muchas ganas de cambiar de curro, ¿no? Pero no, no se nos daba bien lo de encontrar candidatos de, eh, de desarrollo para, para, para estas startups, ¿no? Eh, otro tipo de candidatos. Y entonces dijimos, oye, se nos ocurrió una manera que era, pues, en open source, cuando tú contribuyes código open source, tú te identificas, por ejemplo, en, en GitHub, lo haces además de manera pública porque se queda en el commit eh, con tu email. ¿Vale? Entonces dijimos, oye, ¿qué tal si analizamos eh, todo el código open source de GitHub, de GitLab, etcétera? Eh, vemos quiénes son buenos en qué lenguaje de programación y, o incluso les matchamos porque lo de buenos es subjetivo en desarrollo. Hacemos un matching de similitud con cómo son los desarrolladores de la empresa que está buscando contratar y ahí hacemos el match, ¿no? Entonces, era una tecnología totalmente distinta, era un negocio bastante distinto, aunque parece suene similar, pero era un negocio más de o sea, para empezar, más, más digamos, premium, ¿no? Porque el otro era oye, yo te presento no sé cuántos candidatos que sé, que te hacemos ahí un match, no sé cuántos, tal y cual, y tu entrevistas y tal y cual, aquí era todo mucho más curado, ¿no? Entonces. Eso lo, lo separamos y fue lo siguiente que desarrollamos. ¿no? Y luego nos dimos cuenta que si entendías, si eras capaz de analizar código con Machine Learning y con otros métodos también, pues que lo podías usar para mucho más que para que para, eh, que para eh, machear candidatos con empresas. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo acabó esta etapa y qué aprendizaje se, te sacaste de aquí? Bueno, yo creo que aquí los aprendizajes... Eh, pf, Muchos y muchos de ellos, fíjate, hasta la fecha de hoy, si te soy honesto, eh, o sea, hay como situaciones que no sabes si aprender una cosa o la otra, es difícil de explicar, ¿no? O sea, que no sabes si hiciste bien o hiciste mal, eh, porque ves por qué puede estar mal y ves por qué puede estar bien, o sea, incluso en cosas que salieron mal, dices, ya, pero también había una probabilidad de que pasara esto otro y la, y la pregunta es, el impacto de eso otro multiplicado por la probabilidad, ¿no? Entonces, como no sabes la probabilidad, porque ya sabes o sabes, sabes el outcome que, que es binario, ¿no? Es o sí o no, eh, eh, ex post, ¿no? Pues, pues eh, es, difícil, es difícil sacar de algunas cosas un learning. Lo que sí que aprendimos muchísimo es de la importancia de la cultura de la empresa. Es una empresa donde invertimos muchísimo tiempo y recursos eh, en, en tener una cultura muy potente, muy sólida, muy única... Porque estábamos buscando talento en el mundo entero. De hecho, fue una empresa que la convertimos en empresa en remoto muchísimo antes del COVID eh, y, y pasamos a ser 50 personas en remoto. Y no éramos en remoto en un principio. O sea, pasamos de una oficina a remoto 50 personas. No fue como en el COVID, que la gente lo ha tenido que hacer en días. Nosotros, un proceso que duró casi un año desde que empezamos hasta que finalizó eh, y, y de mucha investigación y mucho tal. Y, y, entonces, para atraer el mejor talento, pues, estábamos haciendo una cosa que no, que nadie hacía. que O sea, es que no hacía nadie, literalmente. Igual había 40 personas en el mundo que lo hacían, que era machine learning aplicado a código. Eh, había académicos, pero en, en el mundo profesional no había. Estaba Microsoft, había un equipillo de Samsung eh, y, y poco más, básicamente. Y, entonces, teníamos que atraer a gente de, de todas partes del mundo. Por eso nos hicimos remoto, para que el, el lugar no fuera un impedimento, ¿no? Y, y no podíamos competir con un Microsoft en salarios obviamente habíamos levantado bastante inversión pero hicimos una ronda eh, nada más la, sacarlo de, de, de 6 millones y es verdad que habíamos tirado con lo que habíamos vendido Taiba antes no pero pero había que competir en cultura en que fuera un sitio que te apeteciera trabajar ahí por el sitio y que te apeteciera trabajar ahí por el objetivo de, de, de, de, de la empresa no y, entonces, ahí aprendimos muchísimo de eso, ¿no? Yo era un área, la parte, digamos, de recursos humanos y de gestión del talento, que tal vez yo no le había prestado mucha atención previamente. Mira que nos habíamos dedicado en la empresa anterior a los recursos humanos, ¿no? Pero, pero, pero yo internamente no le había prestado nunca mucha atención, ¿no? Era como una cosa como que no iba mucho conmigo y tal. Y ahí me di cuenta de, la, de lo, de lo fundamental, que, que es lo más importante. Es que la, las personas que tiene una empresa no es un CIF. Una empresa son unas personas, ¿no? Un grupo de personas que se juntan para un objetivo común. Y entonces, quienes componen esa empresa? Es la definición del de éxito de la empresa. No es ni qué servidores contratas, ni qué herramienta de email usas, ni, ni yo qué sé, por decir, tonterías, ¿no? Pero, pero es, es eso, ¿no? Entonces, eso es lo que más tienes que cuidar. Ni es cuánto dinero consigues levantar, porque es que cuánto dinero consigues levantar es una consecuencia de las personas que hay en la empresa. O sea, es, es la parte más base, ¿no? Entonces, a ponerle mucho, mucho cuidado a eso eh, es lo que más aprendimos. Uh -huh. Qué bueno. Eh, ¿tú, ¿Tú crees, claro, yo creo que cada vez más el, el, el cuidado por la cultura y este tipo de cosas, eh, las empresas son más conscientes de ellos, ahora con, con esta nueva oleada post-Covid, con más gente en remoto, se está poniendo más cuidado, pero ¿tú crees que, que está siendo suficiente o todavía siendo, sigue siendo un valor diferencial el, el, el tomarse esto en serio? Es que es muy difícil en un mundo no en remoto, ¿vale? Eh, escalar la cultura. ¿Por qué? Porque es que, ver, tú eres una, o sea, una gran empresa, ¿no? 10,000 empleados, una cosa así. Tener a 10,000 empleados con un tipo de cultura única y diferencial es que es, es muy difícil, porque tienes que encontrar a 10,000 personas en tu ciudad o en una serie de ciudades, vamos a decir 10 ciudades porque hay 10 oficinas, eh, que realmente que encajen con la job description que necesitas, ¿no? O sea, que para empezar no, no, no vale todo el mundo. Y que además sean como es, como es la cultura de la empresa ¿no? y comulguen con ello y ser muy estricto en no salirte de ahí, etcétera. Entonces, es muy difícil de escalar. ¿no? Eh, con el trabajo en remoto es distinto, porque ahí realmente el mundo entero, si lo implementas bien, el mundo entero es, es, es, es tu público, ¿no? Entonces, puedes encontrar esas personas que tal. Te... El problema cuando escalas y no eres capaz de hacer eso es que al final no hay cultura de empresa. Lo que hay, si, si uno se lee los valores de la cultura, la mayoría de grandes empresas son cosas que las lees y te quedas indiferente, ¿no? Y dices, pues, pues sí, pues es lo que decimos todos, ¿sabes? Sí, o sea, hay decir, es lo que estamos todos de acuerdo en que es bueno, ¿no? Oye, pues... Somos inclusivos, lo ves en los valores de todas las empresas. Claro, es que eso para mí no es cultura, eso es un consenso de algo que está bien, ¿sabes? Es que es, oye, como si dices, no, mi cultura es no robar. Hombre, pues ya, claro. sí Y la mía también, ¿sabes? Eh, eso espero, ¿sabes? Pero eso no es cultura, eso no te diferencia. O sea, quiero decir, eh, no dices, no, oye, pues la cultura de los alemanes... Es no asesinar. No, oye, perdona, es que eso es una cosa global, ¿no? La cultura de los alemanes es ser de una determinada manera que no son los españoles. Por ejemplo, hablo de esos dos porque no me meto en jardines, porque soy las dos cosas. Pero, eh, pero entonces es esas cosas que diferencian, no que te hacen igual a todos. Y cuando escalas mucho y no, no, no, no tienes la manera, digamos, de, de poner el enfoque absoluto en la cultura, al final se acaba diluyendo y acaba siendo una especie de de media global, ¿no? De lo que es de, de, de la población, por así decirlo. Entonces pierdes la cultura. Claro. Yo, yo para mí no sé cómo lo es, pero la, la cultura es una renuncia también, ¿no? Es decir, si, si yo soy de una forma, pero con esa forma no renuncio a una parte de las cosas, nosotros en Produjal que nos pasa somos... Eh, tenemos una cultura un poco exigente. Es decir, ostras, aquí... O sea, menos venía a jugar, lo tenemos muy claro. Y al principio nos costaba entender que eso tenía que ser excluyente, es decir, que no todo el mundo piensa como tú, no todo el mundo se va a dejar las pelotas por conseguir un objetivo y está muy bien. Lo que pasa es que no quieres estar con ellos, ya está. La palabra excluyente la uso muchísimo relacionada con cultura, y es algo que, que, que a la gente le choca porque piensan en otro excluyente, ¿no? Pero, pero no. O sea, yo siempre es una cosa que, que digo siempre he dicho en, en la cultura de, de Source estaba escrito tal cual. O sea, es Nuestra cultura es excluyente. O sea, en el momento en el que haya gente que diga yo no quiero trabajar aquí, eh, cuando les entrevistas y les cuentas cómo es la cultura, ahí sabes que tienes una cultura de empresa. Eh, y que al igual que hay gente que te va a decir yo no quiero trabajar aquí, hay gente que va a ir a morir por esa cultura porque es donde se siente dentro. Es como si dices a un atlético que, oye, pues que vaya a apoyar al Madrid en la final de la Champions, al Bernabéu, te va a decir es que ni de broma. Pues ya sabes que has generado una rivalidad. Eh, importante y que ese es precisamente el asset que has creado. ¿no? Que los que sí, esos sí que están a muerte. Eso es. No, no puedes tener gente que te ame tanto si no tienes gente que te odie, porque es que es así. Sí, sí tal vez <risa> sin llegar al extremo, ¿no? Pero, pero, pero, <risa> pero bueno, no hace falta ser como un equipo de fútbol, ¿no? Como un partido político. Pero, por ejemplo, el caso del partido político, el equipo de fútbol, era algo que hablábamos mucho en cuanto a nuestra cultura. Es decir, oye, es que tienes que sentir no esa misma pasión, tal vez, porque, oye... Eh, vamos a ver, es una empresa y es, y es un tal y no voy a pretender que sientas lo que sientes por el equipo, que generaciones ten, habéis sido todos del mismo equipo o por el partido político, porque es que te, yo qué sé, pero, pero, para, pero por ahí van los tiros, yo creo. Claro. Oye, como, como ya habéis pasado por eso y hay muchos que estamos ahora post-COVID aprendiendo el remoto, ¿qué, qué aprendizajes de, de gestión en remoto eh, te llevas de Sourset que, que, que estés aplicando incluso a día de hoy eh, o que puedas aconsejar a las empresas? La transparencia es la fundamental. ¿sabes? ¿Por qué? Porque al final es, es inevitable que haya menos comunicación en la cultura en remoto, co comunicación síncrona, digo, ¿vale? En la cultura en remoto. Entonces, no generas, eh, o sea, yo soy un súper defensor ¿eh? de la cultura en remoto, pero, pero, pero bueno, soy, soy honesto, o sea, no generas esos vínculos afectivos, emocionales, de amistad, eh, etcétera, tal cual, por lo cual tampoco generas esa confianza. Eh, cuando tú estás en la oficina y la gente te conoce y te conoce tomándote un agua en la, en, en, en la cocina o, o lo que sea o en la cafetería o tal, eh, te conocen tu lado personal, entonces apre, también se fían más de ti porque saben cómo eres. ¿vale? Es muy difícil de suplir. O sea, nosotros una cosa que nos dimos cuenta medianamente rápido es no podemos intentar replicar las cosas que hacemos en la oficina en un ambiente online. Porque es, y esto es un tema también que, que digo mucho de, de, de, en general de la innovación. Es como si eh, en vez de inventar Excel, hubiéramos inventado simplemente una interfaz digital de, un, de la misma calculadora que tenemos encima de la mesa. ¿no? Pues, pues iba a tener un montón de limitaciones y, y, y no iba a hacer uso de las potencias que tiene un ordenador, ¿no? Por así decirlo. inventamos Excel. No, o, no, no inventamos, pero se inventó Excel. <risa> esto, pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, oye. Aquellas cosas que van a ser subóptimas hay que renunciar a ellas, ¿vale? E intentar buscar otras que las compensen. Y, y nosotros creemos que hay muchas que las compensan, ¿no? Entonces, eso lo primero. Eh, y la transparencia absoluta es algo que compensa ese, esa falta de vínculo y de, y, de, y, de, y de confianza que se genera, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en Source eh, teníamos eh, todo, o sea, todas las finanzas de la empresa eran públicas para... Toda la empresa. Cualquiera podía mirar cuánto dinero quedaba en la cuenta bancaria cada día, básicamente. Eh, ¿Cuántos había gastado en qué? Eh, ¿Cuánto habíamos ingresado de qué? Cualquier cosa. O sea, las cuentas eran públicas internamente en la empresa. Eh, mi agenda era totalmente transparente. No solamente era transparente, es que después de cada reunión que tenía... Hacía unas minutas, tardaba cinco minutos, al principio te cuesta, luego te coges la rutina y tampoco es para tanto, eran unas minutas burocráticas, pero un resumen de, de cuatro o cinco líneas de qué se había tratado en la reunión, hombre, si era algo importante que veía que podía interesar a la gente, igual eh, escribía un poco más, si era algo pues que era una tontería de reunión, pues, pues cuatro líneas y listo. Entonces, la gente si quería podía entrar y ver, oye, qué se ha tratado. Entonces, esa información que tal vez después de esa reunión vas a por agua a la cocina, tengo, oye, con quién estaba? ¿Está no sé qué? Eh, ah, pues mira, estaba un tío muy interesante que hemos hablado de tal, no sé cuántos. Eso ya no se pierde. Y es más, lo tiene toda la empresa. Y es más, puedes ir eh, a un backlog ¿no? y, y verlo en el paso. O sea, quiero decir, eh, o, o dar tu opinión o aportar ahí, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, fue, fue muy importante. La parte de la, de la transparencia. Además, cuando haces las cosas muy transparentes, sobre todo en cuanto a cifras, te obligas a un estándar de calidad muy alto. Por ejemplo, nos dimos cuenta, una tontería, no, una tontería, pero eh, que era que no teníamos unos salarios por niveles. Teníamos salarios negociados uno a uno. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que de repente, eh, eh, joder, no, no podías ver los salarios de cada persona por un tema de protección de datos, eh, pero sí podías ver los de un departamento. Entonces, de repente, claro, eh, a medio, <ríe> dos dedos de frente tuvieras, pues, decías, oye, somos 10, estamos gastando tanto en salarios, contra, aquí hay gente que está ganando más que yo eh, o no me salen los números, ¿no? Y entonces, claro, y dices, joder, pues es verdad y no, nunca se había hecho con mala intención. O sea, simplemente pues una cosa muy típica que se hace en muchísimas empresas es, oye, tú negocias mejor, tú negocias peor, tenemos una necesidad concreta, pues bueno, este aporta más, este aporta menos y, oye, pues nos obligamos a una disciplina y, no, y tuvimos que equiparar al alza, obviamente, pues no puedes bajar a nadie, ¿no? De crear ni unos niveles claros, de cash, de opciones, etcétera. Para para oye, pues para para pues que nadie se extrañara. Y, y, y eso nos obligó a otro nivel más de transparencia, que es a, al detallar para subir de un nivel a otro. Tienes que tener estas cualidades, haber hecho esto, tal, tal, tal. Entonces, te obliga a unos estándares de calidad de gestión mucho mejores. Que bueno, aparte, justo te iba a preguntar por los sueldos, porque suele ser la parte más peliaguda muchas veces de cuando somos transparentes. Y me gusta esa, es esto que dices, ¿no? De, de no ver como un trauma, ¿no? El tener que hacerlo, o sea, o trabajarlo, te obliga a ser mejor, ¿no? Porque a veces es verdad que es fácil eh, trabajar con el modo tradicional de negocio con cada uno y, y bueno, y ahí se queda, lo quieres mejorar, pero se pasado cinco años y sigue estando sí. ahí. Me... Sí, un proceso también de cuándo se mejora y por qué de cómo se hacen ascensos, etcétera, todo eso, eh, pues oye, pues todo eso lo aprendes a base de, de esa transparencia y de que la gente te lo va a estar mirando con lupa, obviamente, porque tienes a 50 personas en la empresa que, que oye, que igual no todos se lo miran, pero que con que se lo miren 10, ¿sabes? Y otros 5 se miran otra cosa y tal, ya estás auditado, ¿sabes? Mm. Jorge, comentabas también, me parece súper interesante esa parte de, de que a veces analizando learnings no sabes si algo lo hiciste bien o mal, ¿no? que yo creo que nos pasa a todos. ¿eh? Creo que al final los emprendedores vivimos con mucha incertidumbre, tanta que hasta años después no sabes realmente qué tendrías que haber hecho. ¿Cómo gestionas tú esta incertidumbre? Y más porque te has movido, luego seguiremos hablando por muchos sectores, es decir, que, que, que, que te veo que nunca has estado en un sector suficientemente tiempo como para tenerlo todo bastante más controlado. Sí, bueno, es que es parte de lo que te gusta, ¿no? O sea, es que quiero decir, la incertidumbre, si no te si te estresa la incertidumbre, es muy difícil ser emprendedor, porque tú no tienes, o sea, quiero decir, eh, todo tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? De hecho, yo soy muy detractor de aquellos que dicen, no, oh, los emprendedores son como una especie de est cosa estupenda, y, y quien no es emprendedor es como, o sea, no sé qué tal. Y cada cosa tiene sus, sus pros y sus contras, ¿no? Y sus valías y sus tal. Pero si tú estás en una gran empresa. Hombre, sí, que cualquier empresa puede desaparecer, ¿no? Eh, por supuesto. Pero que tú sabes que en un año Coca-Cola va a seguir ahí o ¿no? el Banco Santander va a seguir ahí, ¿vale? Por lo cual, es una incertidumbre muy importante que te quitas, ¿vale? okay. eh, En una startup no lo sabes. En una startup no sabes ni a qué se va a dedicar esa empresa, ¿vale? Eh, entonces, eh, claro, o sea, si tú no eres capaz de vivir con eso, vives todo el día agobiado. Porque en una situación cojonuda, antes de llegar a, a rentabilidad, Tú tienes igual dos años de runway, pero no sabes qué va a pasar en dos años. O llegas a renta aliado, levantas dinero, tal, pero no sabes qué va a pasar. Y dos años vuelan, o sea, dos años eh, es un periquete. Entonces tienes que poder, o sea, es, es algo que no te tiene que, que no, no puede ser que la incertidumbre la tengas aquí, ¿sabes? Sino que de hecho, o sea, yo cuando en, en startups eh, hemos tenido dos años de runway, para mí eso es una tranquilidad máxima, porque es, es como una, una eh, certidumbre enorme. ¿Sabes? Eh, por lo cual, tienes que, tiene que ser algo que no te moleste, que no, no le dediques tiempo a la incertidumbre, porque si no, te vuelves loco, básicamente. Está o entrar claro, entrar en eh. un sector que no conoces, pues tienes que confiar. Eh, también es verdad que yo cuando entraba en sectores eh, o en hacer startups, siempre han sido startups de cosas que no se habían hecho del todo antes, ¿no? Tal vez Taiba fuera la que, igual sí, pues los marketplaces de empleo, pero bueno, años de 2011 tampoco creas que había gran cosa, uh -huh. Eh, y era un enfoque muy distinto con recommendation engines, que es eh, pues, eh, el, el algoritmo que sacó Netflix para recomendar pelis, pues, lo mismo para Jobs, etcétera. Eh, entonces, estás haciendo cosas que nadie ha hecho antes, por lo cual te da debería darte más miedo, pero te da menos miedo. Porque sabes que no estás compitiendo contra gente que lo haya hecho y que lo tenga trilladísimo y que no va a cometer tantos errores como tú. Sino que es gente que va a cometer igual un poco menos de errores o los mismos, pero pero que, tienes que, que se permite la experimentación y el averiguar cómo funciona. Y ese es el reto y eso es lo que motiva también, es decir, pues, pues vamos a averiguarlo. Claro, es lo bonito de la exploración. Eh, y, y explorando, explorando, llegas a los eSports, porque pedazo pedazo salto, ¿no? Es, te estás metido an, analizando con inteligencia artificial código fuente y, y descubres el mundo de los eSports y decides montar un club de eSports que es Matt Lyons. ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo llegas ahí? Porque hay un salto muy fuerte, ¿no? Las etapas anteriores parece que estaban conectadas, pero aquí de repente hay un salto. Sí, bueno, a mí los videojuegos siempre me han gustado, llevo muchos años sin poder dedicarle tiempo a, a jugar, pero, pero bueno, estábamos viendo ya un, un exit para Source eh, y empezamos a pensar, oye, eh, bueno, empecé a pensar yo, oye, ¿qué hago después? ¿No? Entonces, pues, si pues, sí, sí, funciona el exit y tal, eh, un año sabático o tal o no sé qué. Y, pero sabiendo que eso no iba a ser posible, digo, voy a buscarme algo para estar medio entretenido, ¿no? Porque si no, me voy a acabar entreteniendo a full time, ¿no? Entonces, al final acabé entretenido a full time igualmente. Pero, pero dijimos, venga, vamos a montar eh, un club de esports porque era una cosa divertida. Era un reto, también, porque era, un, era una industria que yo no había seguido mucho. Había seguido algo porque nuestro mayor inversor en Taiwan Source también era un, un fondo que estaba muy invertido en eSports, pero, pero no, no lo había seguido mucho. Pero sí que veía como que había muchas oportunidades. ¿no? Y, y me parecía un sector muy interesante, sobre todo porque es, es un... O sea, yo no lo comparo con el deporte, porque es, tiene similitudes con el deporte, igual que tiene con Gran Hermano. Pero... Pero es, eh, como es digital, ¿vale? O sea, por ejemplo, cuando, sí, cuando lo comparas con el deporte sí que tiene una ventaja clarísima. Y es que, eh, dos, el fútbol, por ejemplo, no se hizo para ser visto, ni ningún deporte. Entonces, hay deportes que se practican mucho y nadie ve salir a correr, por ejemplo. Nadie ve maratones en la tele. Hay gente que las ve, lo siento por la gente que las ve, pero, pero quiero decir una cosa rara. Eh, pero mucha gente sale a correr, muchísima. ¿No? Eh, el fútbol no lo juega mucha gente, realmente, a partir de una cierta edad, no bueno, son juegos, hay que decir, seguramente si los miremos a partir de los 30 años, porcentaje de gente que juega al fútbol y tal, que a partir de los 30 años ya hay poder adquisitivo, ¿no? Eh, es un porcentaje, puede ser igual el top 12, deporte más, más practicado y, y tal vez estoy siendo generoso, ¿no? Pero es el más visto. Eh, pero es casualidad, no fue diseñado para ser visto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa también? O sea, los esports, son, se basan en videojuegos y esos videojuegos, para que se vendan, tienen que triunfar en YouTube. Las tienen que jugar los youtubers. Para que triunfen en YouTube, tienen que estar diseñados para ser entretenidos de ver. Entonces, es un producto de entretenimiento competitivo que está diseñado para ser visto y para ser consumido desde que se crea, básicamente. Hoy en día no hay juego que se empiece a diseñar sin pensar cómo se va a ver y por qué va a ser entretenido verlo en, en YouTube, en Twitch, etcétera. ¿no? es el punto número uno. El punto número dos es que al ser digital, Puede ir cambiando. En League of Legends, por ejemplo, que estamos viendo ahora, estamos jugando ahora mismo el Mundial de League of Legends en Mad Lions, pero el League of Legends que estás viendo ahora no es el mismo que veías hace tres años. Es, es, es el mismo, o sea, es el mismo pero cambia lo suficiente como para que se mantenga fresco. ¿no? Mientras que en el fútbol no puedes hacer eso. Tú no puedes llegar mañana al Bernadette y decir, oiga, eh, haga el estadio eh, o el campo X más largo e Y más estrecho y ahora vamos a usar unos balones que votan el doble, y ahora las, eh, los defensas tienen que llevar unas botas más pesadas para no poder correr tan rápido, ¿no? Por decir tonterías. No puedes, no puedes. Eh, en cambio, en algo digital sí, y cada dos semanas sale un parche del juego que lo cambia un poquito. No son cambios grandes de golpe porque si haces un cambio muy grande de golpe pierdes a la audiencia porque de repente se pierde y dice, ¿qué está pasando aquí? Son cambios graduales pero que cuando luego miras hacia atrás en el tiempo y dices, joder, cambia un montón el juego. Y eso lo mantiene fresco y eso hace que sea un, un producto de entretenimiento mucho menos perecedero que lo que puede ser cualquier deporte físico. Hoy en día el deporte físico, el, uno de los grandes problemas del fútbol es que dura una hora 45 minutos contando la pausa publicitaria. Eh, y, y cuando estamos en un mundo de ver vídeos en TikTok de unos pocos segundos, ¿no? O sea, es, es una disonancia absoluta. Mientras que los esports, tú puedes tocar una partida de League of Legends para que te dure 27 minutos de media o para que te dure 45 minutos de media y puedes ir jugando con esas cosas, ¿sabes? Entonces, es, es, es mucho más a prueba de bombas. La verdad que tuviste mucha visión. Eh, ¿Por qué un, un equipo? Porque podrías haber dicho una liga, ¿no? Yo creo que de aquella época o antes estaba montando un poquito, por ejemplo, la, la liga de videojuegos eh, que luego se montó, había varias iniciativas. O, mm. o, o incluso podrías haber dicho un videojuego, ¿no? Que a lo mejor es la, eh, pues que los creadores de League of Legends y demás, pues también al final son los que, que mueven mucho dinero. ¿Por qué en concreto veías la gracia en un equipo? Lo primero era lo que más divertido me parecía. Eh, un juego nunca me lo he planteado porque hay que saber mucho y hay que tener gente en el equipo que sepa mucho de, de diseño y desarrollo de juegos y eso sí que es un campo que me pilla muy lejos, ¿no? Eh, porque hacer un juego no es tanto negocio, ¿no? O sea, no hay una pata de negocio tan fuerte como lo hay en un equipo de eSports. En el equipo de eSports tú estás, es un producto de entretenimiento, ya está, y que vendes publicidad y vendes patrocinios y vendes productos al fan que le aportan valor, ¿no? Pero un videojuego realmente el, el reliance en que el juego sea divertido o no es muy importante y no es un tema como en una empresa tecnológica de que la tecnología funcione. Porque la tecnología o funciona o no funciona. Lo que tú has pensado o, o funciona o no funciona. El, el saber que un juego, o sea, un juego tú lo puedes estar jugando tú, probándolo tú y te decir, joder, qué divertido y luego sacas al mercado y no lo quiere nadie. O al revés, o puede ser un juego y decir joder, pues me parece un coñazo y si hubiese sacado al mercado, hubiese eh, triunfado. Entonces, esa incertidumbre sin conocimiento, ¿no? Es, es muy, muy difícil. Y una liga, mmm, lo pensé también en su momento, pero, pero por un lado ya había cosas montadas y, y por otro lado me parece el eslabón débil, porque aquí el juego es propiedad de un publisher, ¿no? Entonces, tú tienes al publisher que es, propiedad, que es el propietario del juego y tienes a los clubes de eSports y a los jugadores, ¿no? Estos ambos son marcas. Entonces, no es un commodity. Como no es un commodity, pues la gente ve a un equipo y a un jugador. Puedes ser fan de un jugador, fan de un equipo, lo que tú quieras, las dos cosas, etcétera. Eh, no ves el League of Legends por ver el League of Legends, porque entonces verías a cualquier streamer jugar. No, tú estás viendo a un equipo, a un jugador, por eso en el máximo nivel, etcétera, tal cual. No ves una liga porque la liga se llame de una manera u otra. O sea, si ahora mismo la liga de fútbol en España eh, pasa a llamarse la liga a la mega liga y la opera otro player, o a la Super League de Florentino, te da exactamente igual, como se llame. Lo que tú quieres es ver al Real Madrid, ver al Barcelona, ver al y ver a los mejores jugadores y a los mejores equipos. Eso es lo que te importa. Entonces, yo veía que era el eslabón débil en ese sentido y, y por lo cual que era el negocio más complicado, realmente. Y que en cualquier momento el publisher te podía decir, fuera la liga hago yo la mía, como hizo Riot con, con la LIC, que es la liga... Europea de League of Legends Que es franquiciada, donde ya no hay organizador de liga Está el publisher que gestiona la liga Y los clubes que tenemos las franquicias Ya está mm. Pues buena visión, porque la verdad es que, bueno, eh, cuando lo explicas digo que obvio, pero joder, que complicas llegar ahí. ¿Qué, ¿Qué pasos diste? ¿Cuáles son los primeros pasos para montar un equipo de, de eSports? Y aparte entiendo que cuando lo montasteis, porque a lo mejor a día de hoy eh, es más obvio, ¿no? pero cuando lo montasteis seguramente no era tan obvio. Que, ¿Qué incertidumbres tenías tú cuando comenzabas esto? No, era hacer obvio y, y, y metimos muchísimos patones, ¿no? O sea, hicimos, fuimos, o sea, no, no tuvimos ningún reparo en en intentar innovar y en intentar probar cosas y, y muchas de ellas fueron desacertadas. Eh, al final, es las startups son eso, ¿no? Las startups son probar cosas hasta que una te funciona. A veces te funciona a tiempo y, a veces, no te llega los recursos para probar todas las que tenías que probar que no funcionan. Y, y, entonces, aquí, pues, lo primero que hicimos fue, o sea, yo, lo primero que hice fue llamar a un profesor mío de la uni que, que después de ser profesor mío, se convirtió en, amigo, en buen amigo mío y manteníamos una buena amistad. Y, y le propuse montar esto juntos porque yo no tenía ni idea de eSports. Eh, él tampoco, pero, pero él había trabajado hace años en Piro Studios cuando era, cuando era más joven y que es un estudio de desarrollo de videojuegos eh, español, ¿no? eh, O lo era. Y, y, y nada, y entonces le digo, tío, es la persona que más sabe de, de la industria del videojuego, aunque no tiene nada que ver, porque es como si me dices eh, que por, por haber currado en Adidas te vas a ir a trabajar al Real Madrid, ¿vale? Son negocios totalmente distintos, no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver uno con el otro. Pero bueno, era lo más cercano. Y, y entonces lo montamos juntos y lo primero que hicimos fue pues contratar a gente que supiera, ¿no? Esto, o sea, lo primero es decidir, oye, ¿en qué juegos vamos a estar? ¿En qué juego? Eh, ¿Cómo accedemos a, a al máximo...? a la máxima expresión de ese juego, es decir, a la liga más importante, ¿vale? Pues, oye, pues, hay que comprar una plaza a un equipo porque si no hay que tirarse un año y pico intentando ascender y no sé cuánto, no, olvídate, venga, pues, compramos la plaza al equipo. Eh, eh, y contratar a una persona que supiera la parte deportiva, porque una cosa era el negocio y otra cosa era la parte deportiva. Entonces, ahí, por ejemplo, nos escatimamos, o sea, ahí empezamos con, con las, los, las mejores personas que, que, que había disponibles, digamos, y, y, y, nada, y luego pues definir una pregunta que es esencial que es ¿por qué alguien iba a ser fan de este equipo y, de, y no de otros? ¿no? Eh, y, y, y, bueno, y y tener una respuesta a eso que no fuera la misma del resto de clubes. ¿no? Y, y, nada, y con eso nos pusimos a ello. ¿Y, ¿Y por qué alguien va a ser fan de los Mad Lions y no de, de otros? Me, me gusta esa pregunta. Sí, en, es una pregunta que va cambiando con el tiempo también, ¿no? Porque no es lo mismo cuando eres un club de reciente creación, que hay otros que ya existen desde hace un tiempo, que cuando tú también tienes un poco de, de solera en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, nosotros de inicio había varios motivos, o varias cosas que queríamos que fueran un poco la cultura de la marca y, y lo que representaba, ¿no? Una, una cosa que a mí me pareció realmente obvia eh, y que nadie había aprovechado hasta la fecha en, en España y en general en ningún lado, es el asociarse a una ciudad. Asociarte a una ciudad como Madrid, a todos los clubes que, que veías, pero esto es una pregunta que me hice, ¿no? Cuando empecé a mirarlo, digo, voy a mirar los clubes que hay en España y de cuál me haría yo fan y por qué. Y el único que se me ocurría era uno que, que tenía de sponsor en el nombre a la operadora de la que yo he sido toda la vida y que siempre he estado contento con esa operadora y digo, pues, pues es que fíjate que las operadoras no son algo que nos haga mucha ilusión a nadie, ¿no? Pero era como el máximo vínculo en ese momento que conseguía encontrar. Hoy en día todos los clubes están mucho más pulidos en esa tal y todos, digamos, tienen un posicionamiento muy claro y muy bien hecho, ¿no? Pero en ese momento no. Y, y ahí fue cuando dije, joder, que, que, que no hay ningún club que sea el Club de Madrid, ¿no? Y somos cinco millones y pico de personas, tenemos un brand equity en el deporte y en el entretenimiento competitivo... Eh, muy importante, ¿no? Por muchos deportistas, por muchos clubes de deportivos, etcétera. Entonces dijimos, pues mira, vamos a ser el Club de Madrid, eso lo primero. Vale. Y luego vimos un poco también el estigma que tienen los eSports o tenían, ya ¿no? ya no tanto al menos. Y, y los jugadores, ¿no? Eh, oye, pues estos serán eh, cinco eh, tíos que no salen a la calle, que no les da un rayo de luz, que se alimentan a base de doritos y pizza y no sé qué y tal y cual. Y ya está, ¿no? Y dijimos, oye, pues vamos a cambiar esa percepción. Entonces, nosotros apostamos, por un lado, por unos valores muy deportivos importantes, pero también por eh, una vida equilibrada. ¿no? Entonces, pues oye, pusimos que si un preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo deportivo, digamos, un acuerdo con la universidad para que pudieran seguir estudiando mientras competían con un calendario académico adaptado, nutricionista, eh, y todo eso generando contenido alrededor de estas actividades para dar ejemplo a los fans, porque cuando tú tienes influencia tienes responsabilidad también, ya que la gente hace en parte lo que ve, ¿no? Y, y entonces para demostrar, oye, si quieres, es que no, no es que se pueda compaginar, es que si quieres ser bueno tienes que compaginar, tienes que eh, salir a, eh, afuera y darte una vuelta, que luego todos esos estigmas eran mentiras. O sea, quiero decir, lo, eh, nuestros jugadores hemos tenido... Jugadores que no querían salir de la habitación y estaban obsesionados con, con jugar y pensaban que ser los mejores era echarle más horas. Y jugadores que lo que más les gustaba de llegar al fin de semana es irse eh, por la eh, fiesta con los amigos. Y hemos tenido de todo, o sea, como una distribución normal de personas como en cualquier ámbito. Pero bueno, el estigma que hay era ese, ¿no? Entonces trabajamos mucho, mucho eso, ¿no? Y luego también el huir. Del ser el club oscuro. En aquella época todos los clubes eran, todo era negro, los jugadores eh, con poses así enfadados, mirando a cámara, no sé cuántos, tal. Y nosotros decíamos, joder, si, si vamos a ser el, un club español, en España no somos enfadados, ¿no? Somos, no, no, somos no somos todo ahí oscuro y luces de neón y todo negro y todo tal, no. Y somos luz, somos alegría, somos fiesta, somos buen rollo, pues adoptamos eso un poco también, ¿no? Y, y eso fue, digamos, como empezó un poco la marca. Qué bueno. Y, y cu ¿cuánta inversión metisteis para que esto arrancara? Porque luego lo habéis dicho, compro una licencia, eh, empieza a contratar no. gente buena. Es decir, tampoco es algo, entiendo que salga barato. No, o sea, de entrada, el, el día que constituimos, un millón de euros. No. O sea, esto fue, que, que, con todo el cariño, hay que echarle huevos, ¿no? Porque, porque de aquella tampoco era obvio, ¿no? Que, que esto fuera mm -hmm. a, ser, a, a ser sí. un, el negocio que a día de hoy ya se empieza a ver qué es. Claro, sí, sí, total, ¿no? Hay que. Pero eso son todas las startups. Todas las startups claro. eh, es muy fácil verlo luego, ¿sabes? Pero eh, entrar en esas rondas iniciales es, es lo complicado. Claro. Eh, o invertir ¿cómo... el dinero, vamos, ¿no? pues lo que sea. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se gana dinero? Lo has dicho antes un poco por encima, patrocinios, eh, sí. pero, pero, pero cómo es un poco el, el, el desglose sí. a día de hoy un club como Mad Lion Estamos... por, por, por sus líneas. Estamos aún en una fase que es un copia y pega de otras industrias de entretenimiento, ¿no? O sea, es publicidad, patrocinios, las ligas, las ligas franquiciadas, que son en las que estamos nosotros, eh, comparten sus ingresos, es decir, todo lo que venden esas mismas en patrocinios o en derechos de retransmisión o en ticketing cuando hay eventos se reparte entre los clubes. Entonces, esas son las líneas de ingresos principales. Hay un poco de merchandise, pero cada vez es mayor y cada vez cobra más peso, pero sigue sin ser una cosa muy, muy relevante. ¿no? Tampoco lo es, en, en, por ejemplo, en el deporte o en, o en ya ni te digo, de otros medios de entretenimiento. ¿no? O sea, el merchandise que vende un cantante es nada, es, es cero. Y, y repito, o sea, es que los eSports no hay que mirarlos como deporte, aunque tenga la palabra sport esa, ¿no? dentro del nombre, sino como, oye, pues eh, es, es, es, se parece, lo dicho, tanto a eSports como a Gran Hermano, como a a la IP de Frozen como a, a yo que sé, a Justin Timberlake, ¿no? En, en muchas cosas. Entonces, ahora mismo es un poco copia y pega de las cosas que son fáciles de testar, ¿no? Porque eh, lo difícil era crecer la audiencia. Entonces, la, las formas de monetización ahí no había mucho margen para fallar, por lo cual había que ir a las cosas que sabes que más o menos van a funcionar. Ahora los eSports pasan a una, a una segunda fase una tercera fase, ¿no? De, de la amateur a la profesionalización y ahora al encontrar las vías de monetización que van a ser únicas y nativas a los esports, ¿no? Y que ahí es donde realmente se va a generar el valor, no en copiar la, las, los modelos de negocio de, de otras industrias. Y esto enraiza con algo también que te quería preguntar y es, ¿cómo ves tú tu esta industria ahora, ¿no? Porque por, o sea, por un lado ha crecido mucho, y sigue creciendo, tiene unas audiencias brutales, es decir, a las finales de las competiciones de League of Legends, para quien no lo sepa, pues son millones de personas conectadas, es, es brutal, pero por otro lado sí que yo tengo la sensación de que todavía en el mainstream, a lo mejor porque, porque lo decías tú, no, porque intentamos equipararlo con el deporte y que acabe desplazando al fútbol y no lo tiene que desplazar, pero, pero sí que como, como, todavía no está en el mainstream, ¿no? Todavía no está todo el mundo hablando de, de esto. Sí, a ya. Ver. ¿Cómo lo ves? Sí, ahí hay una cosa que, eh, o sea, hay un impedimento en los esports que le impiden crecer tal vez tan rápido como pudieron crecer en su día negocios como Twitch o como, yo qué sé, ¿no? Como redes sociales, etcétera, otros negocios de contenido, ¿no? Y es que para tú sentir los colores, tú no puedes sentir los colores por algo que lleva existiendo un club, por ejemplo, lleva existiendo... Cinco años, o sea, nosotros tenemos muchos fans de Mad Lions que sienten los colores de Mad Lions, pero no es una cosa, digamos, que digas, no, joder, es que hay millones y millones y millones de personas ¿no? Que, que tienen ese sentimiento hacia Mad Lions, ¿no? Necesitas tiempo para eso. O sea, tú piensas que cuando oye, uno es del Madrid, el Atleti, el Valencia, el Barça, lo que sea, suele ser porque sus padres lo eran... Porque sus abuelos también, y desde que nacieron, pues oye, cuando tiene 3, 4, 5 años, igual le cae una camiseta del club y no sé cuántos, y la hace ilusión, y entonces, joder, mira, tal, no sé qué, y ve los partidos desde pequeño. Entonces, todo eso, hay que, eso es, se construye con tiempo, o sea, eso no hay un, un switch no de acelerar o, o lo que sea, eso es tiempo. ¿vale? Entonces, eso es insalvable, eso es una cuestión eh, que, que hay que esperar, ¿no? Y, y, y querer correr ahí es, es perjudicial. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es meter ese factor, digamos, en, en la parte de negocio. ¿no? Y luego, en cuanto al mainstream, es que depende de, de quién, de a qué exposición tenga cada uno el mainstream. ¿no? O sea, eh, yo me doy cuenta en, en mis círculos, por ejemplo, de, de amistad, pues sí, hay gente que ve los esports y tal. Eh, muchos de ellos posiblemente también porque lo conocieron a través mío y, y, y pues siguen a Mad Lions o lo que sea. Pero, pero luego, pues, oye, tal vez en, en la gente de mi edad no hay tanto, ¿no? Pero si te vas, por ejemplo, un, un poco por debajo, pues mis sobrinos, eh, por ejemplo, eh, pues, ahí sí que ves, eh, joder, que ya, o sea, que es que es, es, está a la altura de, de, de, de otros medios de entretenimiento, ¿no? En el sentido de cuánto lo consumen, de que realmente están con un equipo, etcétera. Y, entonces, ahí va a haber un, un subidón enorme. De hecho, hasta la fecha, los menores de edad han sido una parte muy pequeña de, de la audiencia. En nuestro caso, en Mad Lyons, 5% de nuestros seguidores son menores de edad. Eh, y eso, por ejemplo, yo creo que va a cambiar. O sea, yo creo yo lo estoy viendo, estoy viendo que, que esas nuevas generaciones cada vez ocupan más y cada vez ocupan más de, de, del pastel, ¿no? y, y eso, pues, se acelera a 10 años y, oye, pues, pasan de tener 15, 16, lo que sea, a tener 25, 26, primeros trabajos, 2, eh, 4 años de experiencia, empiezan a ganar algo de dinerillo, empiezan a poder gastarlo, ¿sabes? Eh, por ello las marcas más interesadas, es una audiencia muy difícil que ac de acceder, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, que eso, que los eSports es una cuestión que hay un factor de tiempo que no puedes sanar. Sí, que le, le falta ahí unos, unos añitos, pero, pero sí. llegará... A todo esto, ¿os compra Overactive Media? Eh, ¿cómo, por, ¿Por qué se acercan? ¿Cómo fue esa operación? Y hicimos una, no, no sé si fue después de compraros a la bolsa en Toronto, ¿no? Y al final dice, bueno, sí, que... Esto... la sacamos, la sacamos. O sea, fue una compra por equity, o sea, nos convertimos en socios conjuntos de, de, la, de la entidad resultante, y era porque ellos, eh, ellos empezaron en Canadá y ellos siempre han querido tener una presencia global, ¿no? Y Europa... A nivel de audiencias es lo más importante en eSports eh, después de China, obviamente, pero, pero es lo más importante que hay, ¿no? Eh, Corea está ahí un poco tal, pero no a nivel a nivel de porcentaje, pero no a nivel de audiencia total, ¿no? y, y entonces ellos veían, eh, pues, una cosa que también vimos nosotros eh, y que fue cuando en esa primera conversación que tuvimos, pues, vimos que, que es que encajábamos a nivel de visión, eh, parecía que nos habíamos copiado las frases, fue una cosa... Una cosa realmente de estas es que eso, es que hay un encaje de los de verdad. Eh, ellos veían un, un filón en España, en el sentido de que España era el país, ahora Francia también está muy, muy fuerte y tal, pero era el país sin comparación donde mayor penetración había tenido los eSports en Europa, ¿no? Y donde más avanzado estaba todo y tal. Y, y luego además veían en eso una oportunidad para entrar a Latinoamérica y entrar a Estados Unidos, que ellos tenían actividad en Canadá, pero no en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 50 millones de, de nativos hispanos, eh, cuya primera lengua es el español, ¿vale? Y con un, producto nacional, con un producto interior bruto de esos 50 millones superior al de España. O sea, esos, esos hispanos nativos son un mercado mayor que el mercado español, ¿no? eh, y, y entonces, pues, vieron como una oportunidad muy buena para ellos montar una marca en España eh, y... Y, y expandirla a Latinoamérica Estados Unidos y demás poco a poco obviamente todo a su debido tiempo y entonces pues hablamos y tal pues nos presentó una persona del mundo de los esports eh, que, que oyó su tesis y dijo pues yo creo que tienes que conocer a, al equipo de Mad Lions hablamos y, y dijeron joder pues en vez de montarla desde cero porque nos compramos no? y, y nos convertí y, y, y, oye os compramos ellos ellos nos compraban porque ellos eran mayoría porque lo que ellos tenían valía más que lo nuestro eh, obviamente pero pero, pero, bueno, pero nos convertimos en socios y ahí estuvimos. Bueno, y seguimos. Yo sigo siendo socio. Eh, y el año pasado, pues, lo sacamos a bolsa en Toronto y, y nada, muy contentos. Oye, ¿qué has aprendido sacando a bolsa, pues, eso, un, un bicho tecnológico de este tipo? Pues mucho, o sea, te diría que, que sobre todo cosas que no sé si me van a ser muy útiles, pero... Mucho de, de procesos, de compliance, de due diligence, de pues cosas un poco rollo que tampoco son muy útiles. Pero, pero bueno, es una experiencia bonita. Eh, en el, sí, parte del fundraising también, aunque no es muy distinto al fundraising en una startup en fases más tempranas, la verdad. Eh, pero, bueno, es una experiencia bonita y, y, y, desde luego, pues, es algo que no tienes la suerte de poder hacer muchas veces, ¿no? Eh, si siquiera hacerlo una vez. Entonces, eh, haber estado ahí en ese, pues, como socio y miembro de la directiva y tal, eh, participando en esto, pues para mí joder, ha sido una oportunidad chulísima. Claro. Bueno, para la siguiente ya te, te, lo tienes todo, todo aprendido. Bueno, no creo porque es que salir a, a bolsa en Canadá es muy distinto que en otros países. Entonces, no, no sé cuánto me servirá, pero Llegamos a día de hoy que recientemente, bueno, habéis lanzado Unlocked, que habéis levantado 4,4 millones, eh, donde además te acompaña Carlos Otermín que lo hemos tenido un par de veces por aquí, unos cuantos fondos muy interesantes, que al final es una startup que está eh, metida en mundo DeFi, finanzas descentralizadas, eh, cripto. Cuéntanos un poquito qué es y cómo surge la idea, lo, lo mismo mm. de antes, en un sector totalmente distinto al que estabas metido. Sí, sí, es un sector distinto, pero sí que llevo metido años en él, eh... Empecé muy, muy pronto, empecé en el 2012. Eh, me acuerdo, empezamos en, en, en Taiba ¿eh? a, a leer sobre, sobre cripto y nos pareció interesante. Y luego, pues, en un, en un local ahí, en, en un bar en, eh, o cafetería en, en, en Madrid, pues, vimos que se aceptaba pagos en Bitcoin. Entonces, compramos, volvimos otro día, pagamos por probar y dijimos, qué que guay, empezamos a leer más, empezamos a comprar y tal. Entonces, sí que llevaba tiempo y, y siempre, He querido hacer algo ahí. Lo que pasa es que nunca he tenido la idea, una idea buena. Entonces, pues, hacer alguna tontería, por pues no hacer nada. Y, y, entonces, nada, pues, hablando con Carlos. Carlos y yo somos amigos desde hace muchos años, desde, desde principios de la carrera. Luego se fue a Filipinas y tal, como sabes. Y, y nada, hablando un día, eh, pues, yo le vi que el tío estaba muy metido en NFTs, que estaba muy metido en el mundo de Play to Earn y demás. Y entonces, hablando un día, pusimos como un poco en común los problemas del mundo de NFTs, del que yo sabía bastante poco, eh, y del mundo de finanzas descentralizadas, que ahí es donde yo, yo sí que había dedicado bastante tiempo. ¿no? Entonces, yo en finanzas descentralizadas decía, ojo, digo, lo que me, me parece increíble es que solo haya en ese momento eh, unos 40.000 millones de dólares en, en deuda emitida en DeFi frente a un market cap de 2,4 trillón. ¿no? Eh, es un ratio totalmente desequilibrado. O sea, para que no lo separen, en mercados de capitales normales, tú tienes un ratio de apalancamiento pues, de un 30 o un 80% en algunas verticales más que el subyacente, incluso, pues, estás eh, súper apalancado y, y demás. O sea, que, que es una cosa como muy ineficiente porque es una herramienta, la, la deuda per se no es mala, ¿no? La deuda es bien gestionada y en un, en un ratio eh, razonable es, es muy buena para, para acelerar el crecimiento, ¿no? Entonces, es algo que, es, que no estaba ayudando al crecimiento de, de, de cripto y, y de la tecnología blockchain, etcétera, que sí creía yo y digo, es una pena. Y analizando un poco el porqué, digo, claro, si es que es el motivo es, es lógico y es que a día de hoy, si uno se mete en protocolos de lending, es decir, protocolos donde tú puedes pedir prestado criptos, ¿no? eh, tú tienes que usar como colateral eh, activos líquidos, tú tienes que usar como colateral Ether, Wrapped Bitcoin, USDC, que son dólares básicamente en cripto, eh, u otros tokens líquidos. ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que, que eso es muy ineficiente, porque en el mercado de capitales tradicional, usar de colateral un activo líquido para pedir prestado otro activo líquido, eh, pierdes gran parte del sentido de pedir prestado, ¿no? Que normalmente es usas un activo ilíquido, pues poner en un caso retail, una casa, y la conviertes en un valor líquido pidiendo prestado contra ella. Porque eh, lo que has pedido prestado representa el derecho a la casa y es líquido, ¿no? Entonces, no solamente consigues apalancar tu patrimonio o, o tener más capital temporalmente para ponerlo a trabajar y que genere más que los intereses, sino que de repente un valor que tenías que era líquido se ha convertido en líquido, ¿no? O flujos de caja futuros, ¿no? Que también un flujo de caja futuro es un, un derecho que crees que vas a tener o que se supone que vas a tener, pero que a día de hoy no es líquido. Nuevamente, hacer líquido lo que no es, ¿no? Y entonces, hablando con Carlos, Carlos, pues justo él tenía la visión del otro lado, decía, de lo ilíquidos que son los NFTs, ¿no? Y, y cuando se habla de, cuando hablamos de NFTs no, no hay que pensar en, eh, únicamente en eh, CryptoPunks, en Play to Earn Assets, etc. Un NFT es un certificado, entre, con muchísimas comillas, ¿no? Pero un certificado de propiedad de un activo digital, ¿vale? Y un certificado de propiedad en el mundo real puede servir para certificar la propiedad de un inmueble, de una televisión, de un cuadro, de un reloj, de un... Coche de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, por mucha gente, hoy oye, NFT es como si te dijera que los certificados de propiedad son arte. No, no no son arte. O sea, es una cosa es un certificado, otra cosa es qué certifica que tiene una propiedad. Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un protocolo que permita pedir prestado contra estos activos y líquidos? Y así los hacemos líquidos y así dotamos al mercado cripto de esa herramienta de la cual no dispone para su crecimiento. ¿no? Y así es como nace algo bueno, o sea, por, por, por, por tangibilizarlo por si alguien es, es igual de obtuso que yo. Yo tengo un FTS, por ejemplo, el, el vuestro de, de Lokis, y, y yo con eso lo podría poner eh, como colateral para, para pedir un préstamo. Sí, efectivamente. Entonces, podrías poner eso o podrías poner en un futuro eh, un activo del mundo real que se tokenice eh, con un NFT. Pues imagínate que el día de mañana. Hay una manera, eh, bueno, que ya las hay, hay protocolos como Centrifuge, etcétera, pero que está más estandarizado, digamos, que, que es nuestra apuesta es que lo va a estar tokenizar activos, ¿no? Y tu casa, tu piso, lo que sea, dices, eh, lo tokenizo y pido un préstamo en finanzas descentralizadas contra él en vez de ir a un banco a pedir un préstamo y que me cobre el banco además no sé cuántos y, y tal y cual, ¿no? Pues, pues lo, lo pido a las 3 de la mañana si me da la gana, eh, cierro el préstamo cuando quiero, lo alargo cuando quiero, siempre que tenga colateral, tal, todo mucho más flexible y mucho más barato, ¿no? Ese es el long term. El short term es un CryptoPunk, un Bored Ape, etcétera. Un loki lo puedes poner, pero nuestra, nuestro framework de riesgos seguramente, pues, te diría, eh, oye, no puedes pedir prestado. Eh, el, el loan to value es un 0%, ¿no? Porque no es, un, no es algo con aún muchísimo volumen y tal, que algún día lo tendrá, pero, de momento no es algo con muchísimo volumen, ni es el objetivo de la colección de Lokis. Los Lokis son eh, una manera de tener acceso temprano a las nuevas funcionalidades y, y recompensamos a la gente que hace uso de ellas para generar beta testers, básicamente. ¿no? Mm. Eh, mola, me, me encaja más mucho con, con otras cosas que están pasando incluso en el mercado español. Tenemos Rintal eh, tokenizando inmuebles, NAS21 que creo que, que tokenizaba contratos de alquiler. Es decir, por claro. un lado tenemos gente tokenizando activos del mundo físico y por otro lado vosotros permitís usar ya esos toques como, como colateral. Exacto. NAS21, por ejemplo, podría, podría... Alguien que haya... Tokenizado su contrato de alquiler y, por ello, los flujos de caja, lo haría con un NFT porque sería único, no sería igual que el de al lado, no es lo mismo el alquiler del 1A que el del 1B de la calle no sé qué número, no sé cuánto, planta tal, en la ciudad X, ¿no? Entonces, es un NFT. Entonces, eso es un activo intangible, o sea, un activo, perdón, líquido y lo, lo podrías usar como colateral en Unlocked. Mola mucho. Y, y cómo hacéis lo que dices tú, ¿no? El, claro, el siguiente paso de esto es yo pongo un NFT, en, en pero, pero tenéis que hacer el análisis de riesgos. ¿qué, qué, ¿Qué cosas miráis para entender cuánto puede valer esto? Sí, muchísimas miramos, pero por, por resumir tal vez en, las más, en, en algunas de ellas, ¿no? O sea, el precio, por para empezar, no lo ponemos nosotros. El precio hay otros protocolos que se dedican a eso, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es apoyarnos en ello, porque además es muy importante para nosotros que el protocolo sea neutro en cuanto a darle un precio a tus NFTs, ¿vale? Luego está, una cosa es el precio, es cuánto creemos que vale en mercado este NFT y otra cosa es cuánto puedes pedir prestado, ¿no? Vamos a decir que vale 100, cuánto puedes pedir prestado. Y eso en porcentaje, eso sí lo definimos nosotros y eso se basa en el histórico, por ejemplo, de ese NFT, oye, eh, el, pues, como si coges una casa en la calle Serrano, un piso eh, Serrano 50, piso tercero B, eh, oye, pues pf, los pisos que están por ahí cómo se han movido en la historia, ¿no? Eh, en volatilidad, en precio ¿sabes? Etcétera. ¿Cuánta historia hay? Pues no es lo mismo un barrio, eh, ¿no? Volviendo a la analogía del real estate, un barrio que se construyó hace un año que eh, un barrio que lleva existiendo cientos de años, por ejemplo. Entonces, tienes mucho más histórico y eso afecta. Eh, ¿Cuánto se está usando como colateral de ese activo? Nuevamente, volviendo al real estate, pero es que es muy fácil explicarlo así, yo creo. Oye, si en, eh, en el barrio Salamanca, en Madrid, pues donde la calle Serrano, un, me voy a inventar, eh, un 2% de los pisos están hipotecados, no es lo mismo que si un 80% lo estuvieran. ¿Por qué? Porque si... Viene una crisis, vamos a decir, ¿no? Y la gente no puede pagar los préstamos o el valor de esos pisos cae mucho y por lo cual baja el valor del piso frente a, a lo prestado eh, o lo que sea. Y hay que ejecutar, el, el banco te ejecuta el préstamo y, y te embarga. No es lo mismo que el banco tenga que vender el 2% de los pisos de un barrio que que tenga que vender el 80% de los pisos de un barrio. Si, ven, si pone a la venta el 80% de los pisos, va a bajar el precio aún más porque genera mucha más oferta. Pues, lo mismo hacemos con los NFTs, ¿no? Vemos, oye, pues, de, de por poner el ejemplo más sencillo, ¿Cuántos CryptoPunks se están usando como colateral? Si hay mil, pues, podemos dar menos préstamo por cada uno. Si hay dos, pues, podemos dar más. Porque si, si hay que ejecutar el préstamo, embargar el CryptoPunk y venderlo en mercado, si pongo dos CryptoPunks a la venta, yo no muevo el mercado. Si pongo mil CryptoPunks a la venta, puedo bajar el precio de los CryptoPunks un 40%, un 50% sin ningún problema. Entonces, eso lo tenemos en cuenta también. ¿no? Y como eso, pues, muchos, muchos otros factores también. Y... y, y... Técnicamente, o sea, cuando, cuando yo pongo mi NFT como colateral, eso lo que, que hacéis vosotros, se queda en un contrato de forma que rige. ¿Cómo, cómo funciona? Uh -huh. Efectivamente, generamos un Custody Smart Contract, un, un contrato inteligente de custodia, donde hay dos signatarios, ¿no? O sea, donde hay dos, dos, dos firmantes, ¿vale? Uno eres tú y el otro es el protocolo. ¿no? Nosotros no son, nosotros no intervenimos en el protocolo, nosotros somos más que una empresa. Que, a, que contribuye a un protocolo que es open source eh, y abierto. Y tal, ¿no? Pero una llave la tiene el protocolo y la otra la tienes tú. Entonces, el protocolo tú vas a, es, es como si se te crea una wallet, pero que en vez de ser una wallet es un smart contract, pero para ti la interfaz es como si es una wallet. ¿vale? Entonces, tú puedes conectarte a cualquier dApp, a cualquier protocolo y utilizar tu NFT y hacer lo mismo que harías con él si, si no tuviera un préstamo pedido. Eh, jugar con él en un juego, eh, unirte a una comunidad privada de los que tienes NFT, hacer un claim de un airdrop, lo que se te ocurra, cualquier cosa. Menos venderlo o perder el control de él, regalárselo a alguien o, o, o lo que sea. Entonces, lo que ocurre aquí es que como hay dos firmas, si tú quieres hacer cualquier cosa con el NFT, uno, tienes que firmar tú y tiene que firmar el protocolo. El protocolo va a ver si lo que estás haciendo cambia el control del NFT a otra entidad. O a otra wallet o a otra persona, lo que sea. Y entonces, si es así, no va a firmar. Por lo cual, eso no lo vas a poder hacer. Si es, oye, que estás jugando con tu juego, con tu NFT no en un juego, que estás conectándolo a collabland para unirte a no sé dónde o que, o que cualquier otra cosa normal, ¿no? Estás haciendo el claiming de un airdrop o verificando tu identidad con él o lo que sea, te lo va a firmar. Por lo cual, eso sí lo vas a poder hacer. Qué guay. ¿Y, y los cobros que vais haciendo, ¿no? Porque, claro, los tendrán que iros devolviendo el dinero. ¿Eso también está automatizado en el contrato o... Sí, sí. No, no, es, no es que vayamos haciendo cobros, sino que tú, por ejemplo, vamos a imaginarnos nuevamente. tienes un NFT que va, le damos un valor de mercado de 100 y te decimos que el loan to value, es decir, el porcentaje que puedes pedir prestado contra él, es 30, ¿vale? Y tú decides pedir prestado 25, ¿vale? Eh, y vas acumulando intereses. Entonces, tu deuda de momento es 25 porque has pedido 25 contra él pero según vas acumulando intereses, pues 25,1, 25,2, 25,3, pum, pum, pum, pum, pum, y te vas acercando a 30, ¿vale? Según te vas acercando a 30, te vas acercando a un evento de liquidación. Entonces, si tú te pasas de deuda, lo que hacemos es que te quitamos el NFT y lo subastamos. Y, y, con, y con eso se paga a los que se compensa a los que han prestado el dinero, se, se, se vuelve a meter ahí el dinero que tú habías cogido y lo que sobra, se te cobra una penalización, para compensar todo el gas, todo lo que ha habido que hacer, todo el movimiento y el riesgo. Y si sobra de ahí, se te da a ti. Entonces, tú lo que tienes que hacer es tú repagas cuando tú quieras. O sea, a diferencia de un préstamo por un coche, por ejemplo, tienes un préstamo por un coche y todos los meses te entra el recibo, del préstamo, ¿no? Y tienes que pagar. Aquí tú puedes decidir acumular 3, 4, 5 meses, siempre y cuando no te pases, ¿no? De un ratio de, de deuda. Y entonces pagas a tu ritmo. O puedes pagar dos veces o tres veces al mes si quieres. Qué guay, ahí configurable. Y cómo conseguís, claro, tiene que haber gente que esté dispuesta a poner dinero ¿no? para, para prestar. ¿Cómo, ¿Cómo se consigue esa parte? Entiendo que hay bueno, pues que unos intereses. Eh, o sea, ¿Qué es lo atractivo aquí para el inversor? Sí, esto, o sea, lo, lo bueno, no ante un protocolo descentralizado y permissionless y trustless, es que eh, nosotros no tenemos que intervenir ahí. Nosotros hemos creado una fórmula que lo que hace es, a más demanda por préstamos hay,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 Cómo de atractivo eres para que alguien meta ahí su CECER. Qué chulo. Eh, y los 4,4 millones que son para hacer tecnología o, o en un proyecto de sí. este tipo, ¿dónde sale dónde el dinero? Porque entiendo, también habéis hecho que luego, luego os voy a preguntar la campaña con los Lokis. Entiendo que hay algo de marketing, hay algo de tecnología. ¿Dónde se va el dinero? Sí, sobre todo es eh, desarrollo, es, es la mayor parte. Luego hay una parte importante también que es un gasto legal, ¿vale? Eh, cripto, pues, hoy hay que tener mucho cuidado con, como no está un regulado, hay que tener mucho cuidado, tal y cual, por lo cual hay un gasto importante en legal y un gasto muy importante en auditoría. La auditoría, o sea, nosotros tenemos a, a no sé si es la mejor, Yo, nosotros la hemos escogido porque pensamos que es la top 1, eh, pero pues hay gente que igual te dice, no, es la top 2 o es la top 3, de, no, de ahí no pasa, ¿no? Pero eh, empresa de auditoría de smart contracts y eso cuesta mucho dinero, eso, eso hay que pagarlo. Pero es que estamos hablando de fondos de la gente, entonces, eh, oye, yo no quiero que por habernos ahorrado aquí uno, un, un dinero, eh, alguien pueda perder el suyo, ¿no? Entonces, eso cuesta muchísimo dinero también. Y luego también en tener un runway importante. Eh, ¿Por qué? Porque aquí nosotros no vamos a generar ingresos. O sea, en cripto funciona todo muy distinto. Tú lo que estás creando es un protocolo eh, que va a ser descentralizado. Entonces, cuando el protocolo capture fees, esas fees van a la treasury del protocolo, no a la treasury o al balance de, de, de nuestra sociedad, eh, de la empresa que nosotros hemos montado. Nosotros lo que recibimos es, por haber montado ese protocolo, una serie de tokens que el día de mañana la idea es que tengan un valor porque son los que gobiernen ese protocolo descentralizado y los que puedan decidir qué hacer con esa tesorería junto con el resto de gente que tenga esos tokens. ¿no? Entonces, eh, el runway que tienes, sabes que es el que tienes. Pues no va a haber ingresos para la empresa eh, per se. La empresa no va a facturar por nada. Qué, qué bueno. Esta, esta parte, quiero profundizar porque, porque, claro, cuando habéis ido a pedirle dinero a un inversor y, y le habéis explicado esto, bueno, primero han entrado cripto creo que entenderán mejor esto. Claro, es, vale. Porque, claro, es raro. O sea, al final lo que dices tú, eh, es una apuesta muy a futuro. Claro, sí, nada no, pero ellos, ellos lo entienden porque ellos es el modelo en el que invierten. no O sea, ellos no quieren equity, ellos... O sea, bueno, quieren equity y les damos equity de la empresa, pero se la damos, pues, por dárselo un poco, ¿no? Eh, pero yo lo que quiero el día de mañana es tener tokens de, del protocolo también, porque es que ahí es donde va a estar el valor. La empresa el día de mañana no va a valer nada. La empresa va a ser, vamos a ser un proveedor de servicios de la DAO, de la Decentralized Autonomous Organization, y, y los holders del token podrán votar, oye, mira, es que la empresa esta que han montado, Carlos Ottermin y Jorge Snura de, de, para desarrollar protocolo, que ya no vamos a trabajar con ellos. Que ahora el desarrollo lo va a hacer otra empresa. O que ahora eh, la gestión del marketing, en vez de estos también, pues lo va a llevar otro, pero van a seguir haciendo el desarrollo. Solo puede votar la DAO en un futuro, ¿sabes? Y nosotros no podemos decir, ah, oye, que no, que no, que no, que vamos a seguir nosotros. no, bueno, si se vota así, es así y punto, ¿sabes? Entonces somos como una agencia de desarrollo. Eh, lo único que nuestro único pago va a ser un pago en tokens. Claro. Lo, lo bueno es que si le va bien al protocolo, a ti te va a ir bien incluso aunque no de servicio, claro. porque vas a tener esos tokens. Claro. Joder. Y esos tokens se ¿No? capturan parte del valor del protocolo, de las fees, se distribuyen entre los token holders, por lo cual es como no es un dividendo porque no, es... no son acciones, ¿no? Pero... Pero es un rendimiento que obtienes ahí y tal. ¿Cómo de grande va a ser este mercado? Porque seguro lo tenéis dimensionado. Del lending. Eh, depende de en qué momento mires el market cap de cripto, ¿no? pero, pero ahora mismo que estamos en un market cap muy cercano al trillón, eh, nosotros creemos que como mínimo va a ser un mercado de 300 billon ahora mismo, o sea, en el, en el market cap de ahora. Si pues, se duplica el market cap de cripto, pues el doble. Y también te quería preguntar, y ya voy, voy a ir terminando, no te quiero robar mucho más tiempo, pero, pero me interesa tu visión. ¿Qué es lo que no está pillando la gente que todavía no está en Cripto en DeFi de lo que está pasando en, en este mundo? Sobre todo a nivel de, de finanzas, que es la parte que, pues, que está claro que a ti te interesa más. Hay, hay dos cosas muy importantes. Eh, la primera y tal vez más grave, porque yo creo que es más difícil de solucionar, es que está se ha politizado muchísimo. ¿no? Eh, porque Es una pena, fíjate que con cripto, yo creo que estaba, había como la oportunidad de que quienes son o, o somos, eh, digamos, eh, pues, eh, eh, liber, o sea, más, más libertarios, ¿no?, eh, encontráramos un, un sitio en común con quienes son más socialistas, ¿no?, ¿por qué? Porque estamos hablando de quitarle, eh, o sea, al final en Internet, en Web2, ¿no? en, en la, la segunda era del Internet, se ha creado esta especie de meta meta-estados ¿no? de, en los que vivimos el día entero, que son Alphabet, Meta, Microsoft, etcétera. ¿no? O sea, estamos el, todo el día, o bien porque son sus aplicaciones o bien porque son sus servidores, ¿no? eh, pasando el día en su entorno. ¿no? Y, y, el, y todo el valor lo capturan ellos ¿no? y todo el valor lo capturan ellos y lo tienen ellos y demás. no Y, y oye, y, y legítimamente. O sea, no, yo no, no soy aquí montado, o sea, legítimamente porque es así como funciona el modelo de negocio en Web2 y ellos lo han hecho bien y han generado muchísimo valor y capturan por ello mucho valor. Y Web3 lo que permite al final es descentralizar todo ese valor, ya no, ya no en finanzas, sino un Uber descentralizado, un Airbnb descentralizado, o sea, donde, pues en un Uber descentralizado, en vez de quedarse Uber con una gran parte del valor generado, pues eso lo tengan los eh, pasajeros y los conductores, ¿no? Eh, y sean ellos los que decidan de una manera más directa, etcétera. O sea, es como un modelo de devolverle de al individuo ¿no? el, el valor, el, el poder, eh, ¿no? o sea, la, la fuerza al pueblo. ¿no? O sea, eso es cripto. Y también es ese movimiento de libertad. no eh, Pues eso, o sea, yo creo que uno de los dos lados lo ha sabido entender y lo ha sabido ver y el otro pues se ha politizado y no, y no ha sido capaz. ¿no? Y, y luego el otro problema importante es eh, la palabra criptomonedas, ¿no? Que la gente con toda la razón del mundo dice, ¿cómo es posible que haya cientos de monedas? No tiene sentido, ¿no? O sea, si eso tendríamos tal vez que ir a, hacia una, ¿no? Hacia, eh, pues oye, si crees en el oro, pues lo normal es que creas en una, ¿no? En 100 oros, ¿no? Y, y el problema de eso es que es un término que se creó cuando se creó Bitcoin, porque no se, no, no se tenía en cuenta los casos de uso que iba a generar Ethereum, por ejemplo, ¿no? Que va mucho más allá de las monedas. Entonces, de, de los top 200 tokens eh, o los 500 como monedas tal, pues que tienes cuatro, cinco, o sea, contando los hard forks de Bitcoin, o sea, tienes el Bitcoin, Litecoin, those coins, eh, la, las eh, chorras estas de los perros y, y algún fork de Bitcoin y ya está, o sea, en, en, en los top 1000 diría incluso, ¿sabes? Eh, ahí no, hay, no llegan ni a 10. Ah, de un protocolo tecnológico, ¿no? Es, es casi más equiparable a un equity, aunque no lo son, pero casi más, equi o sea, más equiparable, es como si me dices, comparar el dólar americano con las acciones de Meta, no tiene nada que ver, no tiene sentido. Mm. Sí, la verdad que sí. Eh, Jorge, para ir terminando, siempre me gusta preguntar una parte un poquito más personal y te quería preguntar cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir estando pues, a la altura de los proyectos y las situaciones que te has ido encontrando en tus negocios, que como has estado en cosas muy distintas, seguro que has tenido situaciones eh, complicadas. Sí, sí, sí. De hecho, eh, o sea, es, es muy importante es complicado porque además, o sea, en mi caso, como empezamos bastante pronto, digamos que a mí, o sea, yo en parte me han educado mis empresas, por así decirlo, ¿no? En muchas cosas. Eh, y las personas con las que he trabajado y demás, ¿no? Entonces, joder, pues no sé, yo, yo he cambiado mucho, he cambiado mucho. Eh, yo creo que, que pues, eh, tienes que desarrollar muchísima empatía, ¿no? Porque... Eh, es algo, por ejemplo, pues es algo en lo que yo he trabajado, he tenido que trabajar mucho, ¿no? Porque tienes que dar cuenta, oye, que, que la motivación tuya por hacer algo eh, no, no es la misma que la de los demás, ¿no? Eh, y y no, no sé, o sea, eh, te diría, es que no sabría ni por dónde empezar, pero, pero en mil cosas, o sea, en, en saber delegar, en saber eh, gestionar mejor cuáles son las fortalezas de cada uno y no... Y abrazar las fortalezas de cada uno ¿no? Y, y, y no intentar que sean las que, las que uno quiere que sean, no por así decirlo. O sea, no sé, Me cuesta expresar eso, pero, pero, pero sobre todo yo iría a la parte, aunque sea en el ámbito profesional, es la parte personal mía la que más he, tra he tenido que trabajar para estar a la altura de la gente con la que trabajaba ¿no? eh, y, para, y para estar a la altura de, de, de los inversores y de la empresa y de tal. Es más, esa parte personal, sin duda. Está muteado otra vez. Uy, perdón. <ríe> que es, es un poco lo que pasa, que, que a, a las cosas del trabajo, las cosas más técnicas, o incluso hacer un, algo en un plan de negocio, la, aprendes, te pegas leches y tal, ¿no? Pero la parte personal muy seguramente es limitante porque, porque luchas contra pues, cómo eres, con muchos hábitos del pasado, con muchas... Historias, es decir, cambiarte a ti mismo o darte cuenta que tienes que cambiar es mucho más complejo que aprender una habilidad, una jerez una que sí. sí, sobre todo cuando empiezas directamente emprendiendo y nunca has tenido un jefe así. Has claro. hecho unos meses de práctica, dos meses de prácticas aquí, dos meses de prácticas allá, pero no has hecho nada serio realmente, ¿no? O sea, y no has tenido nunca un jefe haciendo algo serio o, o tal, ¿no? Eh, te falta eso, te falta eso, ¿sabes? Y eso me di cuenta cuando, por ejemplo, nos adquirió active Media... Y, y, joder, pues, oye, por primera vez yo no era el máximo accionista de la, de la empresa, ¿no? Eh, y, y entonces, oye, pues, eh, pues, joder, mi socio, el CEO, pues, era mi jefe y, y otra persona también y otra persona también, ¿no? Porque tenían mayor porcentaje que yo y, y, y tal. Y, y aprendes un montón de cosas, de cosas que hacer, cosas que no hacer, las dos cosas, ¿sabes? Entonces, eso es, eh, pues eso. Pero sobre todo en la parte personal, ya te digo. ¿eh? O sea, en la parte profesional, por supuesto, pero eso como que va de sí, ¿no? Como que lo tienes que aprender porque vas aprendiendo y tal, pero te, te sorprendes el gran porcentaje de cosas en de, a nivel personal que aprendes en un entorno profesional. Mm. Oye, en esta parte de, que me parece muy chula, ¿no? Cuando, cuando dejas de ser realmente tu propio jefe, empiezas a tener eh, otros socios que tienen eh, pues más mayoría y tal, ¿ca ¿cambia tu forma de enfrentar tal negocio o tú eh, te enfrentas más o menos de la misma forma? No, no, no. Es, debería cambiar en cierto punto. Tal vez, por ejemplo, eso, eh, eso fuera tal vez una cosa que a mí me costó, ¿no? Que, que, que tienes que, que aprender. De, Oye, ¿sabes? ya, ya no, no eres tú el que, el que toma... Eh, digamos tu socio y tú, ¿no? Los que los que más deciden. Porque cuando te compra otra empresa no es como si tú tienes un socio y tu socio tiene un 5% más. Porque en el fondo, yo cuando he tenido socios, pues oye, somos, o sea, hablamos las cosas y los decidimos juntos y ya está, ¿no? Pero, pero cuando te compra una empresa que tiene mayoría, la, la quieren y la tienen para algo. Entonces es distinto, ¿no? Y, y aprender eso es importante. Y, y a mí, por ejemplo, al revés. O sea, a mí me, eso me costaba yo. Yo seguía haciendo algunas cosas, pues, oye, a, a mi bola, ¿no? <risa> y, y no se puede. Y alguna vez te dicen, oye, Jorge, que, que lo entendemos, eh, entendemos de dónde viene esto, pero, pero la próxima vez eh, vamos a consensuar esto, ¿no? O lo que sé, es contra la verdad es que no me doy cuenta. Eh, pero no, o sea, a nivel motivacional, nada, nada o sea, no, no, no tuvo un impacto, ¿no? Y sobre todo en algo tan pasional como puede ser un club de eSports, que es que es, es como tiene una derivada segunda ¿no? de, de, de pasión y de involucración personal en ello. ¿no? Y ya para terminar, quería preguntarte por qué hábitos sigues tú en tu día a día que, que te ayuden un poquito a, a, a conectar con la realidad. No, no soy muy bueno en mantener el hábitos, hábito. ¿eh? Eh, lo intento mucho, pero no, no soy muy bueno. Eh, lo que hago, yo soy una persona creyente eh, y una cosa que me ayuda y, y repito que no soy muy bueno en, en mantenerlo, eh, pero hay ahí lo consigo hacer un tiempo, luego lo dejo, luego vuelvo, es, por ejemplo, eh, a la 1.45, intento de 1.45 a 2, eh, rezar. Eh, por ejemplo, o sea, una, una aplicación que te ayuda a rezar y que te ayuda a pensar sobre ciertas cosas siempre desde el ámbito de la fe y, y a mí eso me ayuda. Otra persona ayuda a hacer mindfulness o tal, a mí, a mí, a mí eso me ayuda, ¿no? Eh, porque es una cosa muy distinta y es un, como un cambio muy radical. Y, y lo hago de 1.45 a 2 porque intento siempre eh, bloquearme de dos a tres para comer eh, en familia. ¿no? Y entonces, es como un, un freno en seco y unos 15 minutos de una cosa que nada tiene que ver con el trabajo y entonces llegas a comer en familia de otra manera. ¿no? Que si llegas pensando en el email al que acabas de dar a Send, ¿no? por así decirlo. Posiblemente ese sea uno de mis, de mis pocos hábitos, diría yo, por lo demás... Eh, pues muchos malos hábitos <ríe> muchos malos hábitos de me de, de despierto y, y, y lo primero que hago es responder emails desde la cama que me han llegado por la noche me duermo respondiendo emails también o sea muchos malos hábitos y como bueno pues es, ya <ríe> bueno pero ya es algo importante me ha gustado lo de porque yo me voy mucho a comer con el con el último email entonces buscar ese momento de, de desconexión mm. reseteo y te vas con la familia al menos ese rato que estás con la familia estás sí. un poco más equilibrado que también es importante ¿Eh? Sí. Jorge, para que nos esté escuchando ¿cómo vamos a llevarlos a un log de, ¿qué, ¿qué pueden hacer ahora? ¿Qué, ¿qué les animamos a ir a probar a instalarse? De, de momento estamos aún solo en, en Testnet, o sea que es algo que aún no, que no está lanzado en Mainnet y test, o sea Testnet es como en versión de pruebas, ¿no? Que, que no es con, con tokens reales y Mainnet eh, lo lanzaremos en noviembre, entonces hasta noviembre lo que podéis hacer es eh, seguirnos en redes para estar atentos a las noticias, unlock barra baja finance, eh, ahí tenéis también nuestro eh, link a discord para, eh, pues si queréis estar involucrados con la comunidad, además como proyecto descentralizado, los, los tokens de gobernanza acabarán siendo pues de, de los usuarios de, y de quienes nos han apoyado al principio, de la comunidad, por lo cual la gente que participa en la comunidad eh, recibe el día que se haga el airdrop de, de los tokens de Unlocked, pues, eh, una parte de esos tokens. Eh, y, y, y, bueno, y eso es lo que os animo que hagáis. Eh, si queréis ser los primeros en probar el protocolo, eh, hay unos NFTs que hemos lanzado eh, que te dan acceso a ello. Además, aunque cuestan 0,05 Ether, luego cuando lancemos el token se recibe el equivalente en tokens de Unlocked, por lo cual es un cashback, digamos, o sea, que te acaba saliendo gratis, ¿no? Eh, que se llaman The Lockies y se pueden acceder desde también nuestras redes sociales, desde nuestra página web, desde thelockies.com, lockies como lock de candado y key de key, L-O-C-K-E-Y-S, y eso salimos a hacer. No sabes, yo tengo el mío, ya estáis tardando en tener el vuestro, que, que estos, estos señores lo van a petar muy fuerte y hay que, hay que petarlo con ellos, hay que sacar algo ahí a futuro. Eh, Jorge, muchas gracias por este ratito Muchísimo éxito con todo lo que estáis haciendo Que, que lo vais a petar gracias. Y que sois también una inspiración Para, para hacer eh, cosas distintas en sectores distintos Y siempre haciendo cosas muy chulas Nada, Gracias a ti por invitarme Nada, Un placer Y a todos los que nos estáis escuchando iros a, vuestro, a, a por vuestro Loki Y luego a seguir a estos señales Un abrazo Hasta luego